Qué tal, Perrunis. Bienvenidos a un nuevo video. En este caso, seguimos hablando de Trobo. ¿Qué pasa? Actualización de Trobo 500, abril. Así que no sabes qué es Trobo, no importa. Te dejo acá arriba una tarjeta. Anda el video que es Trobo. Bien. Actualización. Como les dije, vamos a ir a la otra escena y vemos qué pasó. Bien. Acá tenemos captura de pantalla de mi canal de Trobo, sí. Como pueden ver, este es mi canal. le dejo el link en la descripción. Síganme. Si ¿Sí? van a ir a su perfil y a creador estudio, en creador estudio se van a ir a trobo 500. En trobo 500 nos vamos a ir al detalle del programa que se actualizó abril 2021. Como pueden ver, vamos a colocar traductor al español a ver si nos ayuda un poco. Bueno, acá te indica bienvenido al programa, qué es, de qué se trata traducción bueno la traducción al español parece que está tardando un poco bueno les explico hay categorías si ¿sí? en trobo 500 en el partner de trobo hay categorías si ¿sí? silver gold platinum diamond y master si ¿sí? cada una de estas para ingresar te pide por ejemplo en silver 5000 horas de visualización ¿no? ¿qué quiere decir esto? son las horas acumuladas de visualizaciones en el mes de tal fecha a tal fecha bien cuánta gente entra en el silver 300 personas Qué se reparte 800 gemas para cada uno recuerden que las gemas es el dinero de trogo sería 100 gemas un dólar bien también hay un bonus sí, de 160 gemas que esto te te lo da Trobo, por ejemplo, te dice streamía Apex Legend 50 horas. Por ejemplo, acá pueden ver que te dice Apex Legend, Brawl Star, eh, Call of Duty Mobile. Son diferentes juegos que la plataforma coloca como Trobo Play Games. Y la gente que ingrese a trovo 500 y streame 50 horas ¿sí? durante todo abril. ¿Sí? se les va a dar estas 150 estas, perdón 160 gemas sí o sí nadie se las saca pero también entran en este este especie de, de, de sorteo que hace trovo no es un sorteo sino como una repartida de gemas de 50.000 gemas. ¿sí? en este caso es puede ser que entres o puede ser que no eso depende pero esto que está acá arriba 800 más 160 es casi casi asegurado, ¿sí? Bien, para los que recién empezamos, ¿sí? Trovo lo que hizo fue colocar una categoría llamada bronce. En el mes de abril estamos teniendo 900 horas de visualizaciones, ¿sí? Te está pidiendo que mínimo sean 10 días de stream de al menos una hora cada uno. Y que completes 900 horas de visualizaciones. Bien. ¿Qué va a pasar ahí? Se va a repartir 200.000 gemas entre toda la gente que entre en esa categoría. Pueden ser 1.000. Pueden ser 5.000. Pueden ser 2.000. La cantidad de gente que entre durante este periodo se va a repartir 200.000 gemas. ¿Sí? También hay un bounty, como acá te lo dice. Un bounty Bien. mensual. Entrando... Al partner de Trovo. En la sección bronce. También lo que podés lograr es. Hay tres recompensas mensuales. Esto es el bounty que yo les hablaba. Este bounty. Durante abril. Vos siendo Trovo 500. Nivel bronce. Si mirás 1500 horas. De stream. En la plataforma. entras también en una repartida. De, de, de, de 25000 gemas. ¿no? Entonces. No solo sos un streamer que puede llegar a ganar algo, sino también que sos un viewer que también puede llegar a ganar algo. ¿Sí? Hablando de gemas. Recuerden que 100 gemas es un dólar. Entonces, te recompensa por hacer stream. Te recompensa por hacer visualización. Por mirar streams. Te recompensa por compartir directos. O sea que tú el tiempo la plataforma te incentiva a quedarte y apoyar el crecimiento de la misma. No solo personal, sino de la plataforma. Bien. Eh, bueno, acá dice nivel 2. Dice 3.000 horas vistas. Durante abril se hace también una repartida de 25.000. O sea que a las 1.500 anteriores... 25.000 gemas también. O sea, son 50.000. ¿No? Y también te dice acá abajo... Mmm, si tu comunidad tiene un engagement... O sea, vos tenés 50 subs en tu canal... O si te donan el elixir, la plataforma lo que hace es recompensarte con 500 gemas, por ejemplo Bien, les recuerdo, tenemos un grupo de Telegram y un grupo de WhatsApp En ambos la gente ingresa como streamer, como viewer, como quieran Y nos apoyamos entre todos El que está en directo sube su link Y automáticamente la comunidad ingresa a ese link a apoyar a ese streamer El mínimo que estamos pidiendo ahora para hacer stream y que la comunidad apoya son dos horas ¿sí? durante dos horas vas a recibir el apoyo de la comunidad así que eh, si quieres saber más venite a mi canal que estoy en vivo en este momento y si no ingresa a los grupos y ahí también tenés información en la descripción no te pierdas esta oportunidad de ganar dinero haciendo lo que más te gusta stream y jugando te invito a dejarme un like, compartir el directo y seguirme en todas mis redes sociales la cual actualizo diariamente